En este vídeo te traemos dos sorteos de la mano de nuestros amigos colaboradores de Bit2Me Especialmente uno de ellos me hace mucha ilusión ya que se trata de una quedada física Va a ser en Madrid el próximo 28 de mayo en la cual vamos a poder conocernos tanto a el equipo de Bit2Me, a una parte del equipo Como también a otros creadores de contenido e influencers Y también por supuesto parte de los passengers de la comunidad de Bit2Me Sinceramente me apetece muchísimo porque creo que vamos a poder pasar un día espectacular Además de poder ver el musical de We Will Rock You El cual por cierto tuve la suerte de ver en diciembre Una auténtica pasada de musical Y el equipo de Bit2Me nos ha dado dos entradas dobles para sortear con los miembros de la comunidad de Satoshi Factory, así que si te gustaría participar en este sorteo déjate un buen like, suscríbete y activa la campana porque empezamos el vídeo y lo vamos a detallar todo a continuación. Y bien, los requisitos que debes cumplir para poder participar en este sorteo es tener una cuenta verificada en Bit2Me, por supuesto también tener disponibilidad para poder asistir. Creo que puedes ser sincero o sincera, y si no tienes disponibilidad para asistir el próximo día 28 de mayo, no hace falta ni que participes. Pero si no es el caso y te gustaría venir, conocernos y poder pasar un día brutal, tan solo debes cumplir dos requisitos. El primero de ellos es tener una cuenta creada y verificada en bit 2 to me y el segundo de ellos es comentar en este mismo vídeo que encontrarás en nuestro Instagram, lo tendrás abajo todo de forma detallada en la descripción del vídeo y etiquetar a dos amigos. Tienes disponible para poder participar hasta el próximo 18 de mayo, es decir todavía te queda tiempo para poder participar y llevarte una de estas dos entradas dobles y anunciaremos a los ganadores a través de las redes sociales de Satoshi Factory 24 horas después de que finalicemos el sorteo. Nos pondremos en contacto por privado para indicaros todos los detalles de este evento. Y el segundo sorteo que tenemos por parte de Bit2Me tiene tres premios muy, muy top. El primero de ellos es un iPhone 13. El segundo es un viaje valorado en 500 dólares. Y por último, una Amazon gift card valorada en 150 euros. Para poder participar en este sorteo, debemos cumplir dos requisitos muy simples. El primero de ellos es tener una cuenta creada y verificada en Bit2Me. Y el segundo de ellos es adquirir 2500 tokens B2M o más y ponerlos en la opción de Bit to me earn durante el periodo de participación este periodo de participación oscila desde el día 12 de mayo hasta el próximo día 22 de mayo y si lo estás pensando ya te puedo decir que si los tienes en earn los quitas los pones en tu billetera y los vuelves a añadir esto no va a valer es decir debes comprarlos y añadirlos a la opción de earn, ya que el propio equipo de Bit to me va a filtrar y va a revisar por las fechas para que todos los participantes cumplan y reúnan los requisitos necesarios para poder participar. Anunciarán a los ganadores el próximo día 23 de mayo a través de las redes sociales oficiales de Bit2Me. Recuerda que si no tienes cuenta en Bit2Me por crearla con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo obtendrás 5 euros totalmente gratis por realizar tu primera compra de 100 euros o más. Al cambio, al precio que está actualmente el B2M para poder participar en este evento son unos 40-50 euros aproximadamente así que además de poder participar también te vas a llevar 5 eurazos totalmente gratis. Si no sabes cómo crear tu cuenta te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada. Espero que te haya gustado este vídeo, sobre todo que aproveches estos dos sorteos a nosotros especialmente nos hace mucha ilusión el el día 28 ya que nos vamos a poder poner caras unos a otros. Será un día muy interesante, muy divertido en el cual seguro que aprenderemos muchísimas cosas nuevas. Espero que te